Flor de la V agradeció públicamente a un motociclista, me salvaste de algo que me hubiese pesado toda la vida. Los famosos suelen ser fantásticos cuando tienen una cámara prendida delante pero, en la vida real, muchas veces su comportamiento no es el más adecuado, de hecho existen infinidad de anécdotas de conductores de televisión, actores, actrices cantantes y productores que se comportaron de manera totalmente salvaje en situaciones normales, demostrando que la celebridad a veces saca lo peor de las personas. Abraham Lincoln lanzó una frase que con el tiempo se hizo muy famosa y puede aplicarse a los personajes más conocidos de nuestro país, y también a los del exterior. Si realmente quieres conocer a una persona, dale poder. Obviamente, el Marcelo Tinelli que llegó de su Bolívar Natal sin un centavo, Buscando entrar como cadete en una radio no puede ser igual al hombre que hoy maneja el programa más visto de la televisión argentina. Lo mismo puede decirse de Susana Jiménez, entre la chica que se hizo conocida gracias a una publicidad de jabón y la gran diva de Telefe pasó muchísimo tiempo y, lógicamente, el comportamiento de la actriz… Modelo y conductora es diferente hoy de lo que era en los años 60, cuando recién empezaba su carrera y todavía no se había convertido en una figura emblemática del cine, el teatro y la televisión. Flor de la V, al igual que Marcelo y Susana, recorrió un largo camino desde que se hizo conocida como actriz junto a Gerardo Sofovich y hoy… Mientras brillan diferentes programas de Telefe y Canal 13, podría ser una mujer soberbia, que ignora a las personas comunes al considerarse por encima de ellos, sin embargo, demostrando su gran humildad y carisma, la joven publicó un conmovedor texto agradeciendo al hombre que la llevó en moto para que pudiera llegar a tiempo al acto de su hijo. Buenas tardes. ¿Hablo con la SIM, el sindicato de motoqueros? No, no quiero ser motoquera, no, no quiero hacer una queja, todo lo contrario. Necesito por favor hablar con el motoquero bueno que me auxilió ayer. Hola Roba Bocasi. ¿Cómo estás mi vida? Soy yo, Flor de la V. Sí, llegué bien, a tiempo, gracias a vos. Me salvaste de algo que me hubiese pesado toda la vida, que mi hijo Paul me eche en cara que no estuve en su acto de fin de año. Justo me había mirado a los ojos y me había dicho, no me falles mamá, Venía a verme, ¿eh? Pero viste cómo es esta vida de locura. Flam, Flor de tarde, mis ensayos, la lluvia, la capital que es un caos, punto, no llegaba, me bajo del auto voy corriendo al subte, cerrado, parecía como si el destino complotara en mi contra. Pero apareciste vos. Poncharelo, Lorenzo Lamas. Mr. Moto. No, algo mucho mejor, un superhéroe de verdad, de esos que por suerte están llenas nuestras calles. No termino de asombrarme por tu solidaridad. ¿Por qué decidiste ayudarme? A punto porque me viste angustiada. ¿Por qué pensaste en la tristeza de mi hijo? Porque ese obese es un buen tipo, digo yo. Tanto prejuicio con los que andan en moto, tanto pensar en los motochorros. Y vos lo único que me robaste fue una sonrisa de agradecimiento. Y yo te robé tu tiempo. Disculpa si ayer no fui todo lo agradecida que debí ser, por eso te llamo ahora. Punto. Lo único que pensaba era en que mi hijo me viera entre todas las madres. En realidad vos viniste volando, como un ángel, apareciste en el momento justo. Te mando un abrazo tan grande como la alegría de mi hijo cuando me vio junto a vos y a toda la gente buena como vos, buena sin otra razón que ver bien a los demás. Bien a la Argentina. No somos solo los que tiramos piedras, somos también la gente como vos, que le da su tiempo a quien lo necesita. Te agradezco por haberme hecho llegar a ese lugar. Cuando digo ese lugar me refiero al lugar del alma en el que uno se reconcilia con lo mejor de la vida. Chao querido, te quiero mucho. Usa casco, te lo digo como madre.